...los manantiales a seguir con la pesca de costa. 740. Pesaba más hoy, ¿eh? Sí, pesaba un, eh? un poquito más. Qué buen pescado, Pablo, está buen, saliendo eh muy lindo pescado, la verdad que el pescadito de medio kilo, 400, 500, 600, bueno, y este 740 eh, está rindiendo muy bien la laguna a pesar de los días, ¿viste? Que sí, sí. muy frío y bueno. Estamos pues, en la peor época. Estamos en la peor época, estamos en la época que cuesta mucho pescarlo, pero bueno, siempre salen y salen algunas sorpresitas lindas Contame cómo tiene que ser el pescador para venir. El pescador tiene que llamar al 2364-557625, sí. eh, sacar un turno porque la pesca es por cupo y bueno, nos encontramos en un punto determinado de la ruta 3 y de ahí yo los acompaño hasta la entrada del campo. Generalmente es a las 8 de la mañana la hora de ingreso y 17 y 7.30 el horario de, de egreso de la laguna. ¿Qué día puede abrir? Eh, ahora está abierta todos los días, la laguna, eh, ya te digo, previa reserva. Perfecto, perfecto. ¿Y al, también? Embarcado, Sí, sí, tenemos sí, embarcado. Hoy yo me tomé el día, eh, tengo un colega que me está haciendo la guiada y embarcado también. Es eh, por, por turno y te sale mil pesos por persona. Perfecto, perfecto. Bueno, a disfrutar de este pescado. Ahora mejoró un montón, ¿eh? Mejoró, mejoró. De costa, por lo menos. Va mejorando y la calidad, cada día sale un pescadito más lindo. Eh, se está recuperando después de, del desove el pescado y bueno, y ahora... La verdad que nos no sorprende, embarcado hemos sacado de 895, 890, 800, 700 gramos, lindo pescadito. Bien, Colo. Gracias por la nota, Cole. Gracias por la invitación otra vez. Ah, ¿eh? vale. No, no. Saben que ustedes pueden estar y venir las veces que quieran. Cuando tengan tiempo, se ven a escapadita y compartimos una, un churrasco y una pesca. Estuvo bueno el churrasco tío? ¿sí? Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Yo me tengo que cuidar un poco, pero le, le sacó yo la chinchurina al churrasco. Gracias. gracias por, no, gracias a ustedes por la invitación.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 Bueno, amigos, acá nos vinimos para la punta de la laguna, donde está la tranquera casi, donde arrancamos, de donde vinimos a la mañana, después nos fuimos bien al final, contra allá, donde, bueno, estábamos en el barro, mucho barro que contamos hoy, y después nos vinimos un poquito más acá, y ahí es donde hicimos la pesca, muy buena pesca. Pero se había cortado, así que nos vinimos otra vez al principio, este, donde está la tranquera del campo, donde abre en la mañana. Donde yo mostraba el colectivo recién ahí es el lado del frente de la laguna donde también se puede pescar y es donde estuvimos en el video anterior, si ustedes buscan nuestros videos en Youtube, pesca de costa en los manantiales, allí estuvimos, que aparentemente allí es más bajo y esta parte es más sonda, así que el que viene a pescar de costa tiene dos opciones, o venir de la parte de playa de aquel lado, de adentro del campo o esperar a guía que abre la tranquera por este lado y esta pareciera que fuera la parte más sola de todos modos el pez rey como que pasó después se, se fue este volvió a pasar seguimos pescando y ahora se cortó el todo 4 de la tarde algún pique chiquito así como no vamos a ver qué pasa en esta punta que vinimos acá nueva este, a ver si tenemos pesca pero bueno la laguna es inmensa muy bonita, muy grande, tiene muchos recovecos para, para andarla, para andar con el vehículo, para llegar hasta la orilla del agua. Es muy, pero muy bonita la Laguna de los Manantiales. con pescadito. Pesca Se planchó la de laguna, ya la última hora para, para irnos y bueno, estamos haciendo la guante acá, que, que abran la tranquila y nos vamos. Bueno, para que salgan los poquitos. Ahí está. Bueno, se terminó la pesca. Estamos esperando, sí, se terminó. Estamos esperando que vengan a abrirnos la tranquila y bueno, estamos mostrándole la pesca del día. Última hora. Poco, eh, pero bueno. Poco, pero excelente. Tuvimos que matar a algunos chiquitos que tragaron, pero devolvimos muchísimo pescado y bueno, tiramos con anzuelo grande al grande. Sí, sí. Y hay, como van a ver ahí, hay varias capturas del lindo pescado que está acá dentro de la laguna, ¿no cierto? Bueno, Julio. Y bueno, lo que dijo el muy, muy buen. Poco pero muy buena calidad de pescado. Muy bien. Hay, hay buen pescado en la laguna. Pedirnos. El último del día, Califa. El último, ya vamos desarmando. Está cayendo el sol. Buen pescado hoy acá, manantiales. Eh. Muy buen pescado. Hay que venir, gente. Está picando muy buen pescado en estos momento. Debe haber mucho más grande, eh. Hoy casi 800 gramos los más grandes. Espectacular. Una de las cosas que me gusta es irme pescando. Me pone mal cuando saco el último tiro y no saco nada. No sé cómo les va a ustedes, a mí me pone mal. No, bien, bien, Me voy con un doblete. Ya puedo desarmar tranquilamente las cañas. Doblete de pejerrey. Uno chiquito para devolver y uno para consumir. Bueno. Bueno, ahí estaba, ahí finalizaba. Y el resultado del día fue muy buenos pejerreyes. El más grande 770 que pesó a la mañana después hubo varios de 600 gramos y varios de 500 gramos muchos nos preguntan por qué pescamos con esas cañas a veces esas cañas que son para a veces para mar bueno este, y no pescamos con caña de la laguna muchachos la pesca en este momento se lo rumbo así. está en el medio de la laguna tenemos un año por delante en el cual podemos pescar verano otoño primavera invierno que me faltó bueno eso lo sabemos todos. Nosotros tenemos que adaptarnos a cómo pica la laguna o cómo quiere comer el pejerrey en cada laguna. En este momento en nuestra laguna, el pejerrey se encuentra en el medio de la laguna. Entonces tenemos varias opciones. O nos compramos un bote o alquilamos un, un guía que nos lleve a pescar embarcado o buscamos la pesca con nuestra de costa con lances largos buscando el pejerrey al medio. Esa es la opción para aquellos que nos gustan pescar de costa. En este momento, con una caña chica o pescando a flote, que es no, lo que nos gusta en laguna, no hay pejerrey. Eh, podemos capturar pejerreyes chicos, lo que está en la orilla. Ahora sí tenemos este, la posibilidad, con cañas más potentes, de llegar al medio y llegar a donde está el pejerrey y traernos una buena pesca. La otra opción también es esperar a septiembre, octubre, donde sabemos que el pejerrey arrima la orilla, va a desovar, y ahí tenemos más chances. Bueno, elecciones de pesca. Que al final del día uno dice, bueno, pesqué a mi manera, me divertí a mi manera, no pesqué nada. O otro dice, no, voy a buscar pejerrey, que también me gusta comer pejerrey y traer pejerrey. Opciones de pesca en el cual siempre saca en este, en este programa, estamos abiertos a todo.